Me pregunto qué voy a hacer cuando te pierda. Me pregunto qué haré cuando esté hecho mierda. Lo único que haré para olvidarme es fumar hierba. Me pregunto qué voy a hacer cuando te pierda. Me pregunto qué haré cuando esté hecho mierda. Lo único que haré para olvidarme es fumar hierba. Ninguna razón, pienso como lloraré cuando no estés acá. Sé que mi corazón se parará, algo dentro de mí se romperá. Nuestras fotos con sonrisas en memoria se quedarán, se quedarán. El tiempo se parará, mi sonrisa lentamente se borrará. Solo memorizarán, mis pensamientos hablarán. Ella me dice que no parará, pero lentamente ella se va. En el fondo empezó a saber que en un tiempo ella se va Yo ya sé que ella lentamente se irá En el tiempo ella se irá Decime cómo lo hago pa' dejar de pensar Decime cómo lo hago pa' dejar de pensar Veo tu sonrisa y sé que no todo el tiempo conmigo estará Conmigo estará Decime cómo la hago pa' dejar de pensar. Decime cómo la hago pa' dejar de pensar. Veo tu sonrisa y sé que no todo el tiempo conmigo estará. Conmigo estará. Ah.